Bien, pues lo primero que habría que decir como manera de, de contexto es que ASOCONEP es una organización de base que agrupa buena parte de la población negra de Zarzal, particularmente de La Paila, que es un corregimiento de Zarzal, y Zarzal es un municipio que queda al norte del Valle del Cauca. Hay que decir que en esta región el impacto del monocultivo de la caña de azúcar se, da, se puede apreciar en el, en, en, en el entorno ambiental, en el entorno económico, en, en el entorno social, entre otros. Eh, el porcentaje de, de población negra es bastante importante y provienen sobre todo de Chocó, Buenaventura, Nariño y la costa atlántica. En cuanto a la metodología que se utilizó eh, para hacer esto, eh, extraer la información que se requería, eh, fue fundamentalmente un trabajo etnográfico eh, con ejercicios de extrañamiento de carácter grupal que produjeron una serie de relatos eh, que dan cuenta de un saber hacer, eh, la figura, hay que decir que la figura reiterativa y estructural de la madre en la transmisión del oficio es, es constante, sobre todo en, en asuntos de la cocina y de la gastronomía. Pero adicionalmente, la señora Petrona Cáceres se ha convertido como en una especie de referente eh, en, en estos en los discursos y en los relatos que se obtuvieron eh, como un referente en la gastronomía. Eh, hay que decir también que pese al discurso conservacionista, la cocina tiene elementos eh, llamativamente novedosos o innovadores. En cuanto, eh, en cuanto a la cuando las personas son indagadas, los participantes del, del ejercicio etnográfico son indagados sobre las dificultades generalizadas, eh, siempre se refieren eh, a una expectativa más bien, que es la de tener, eh, el, o, o la dificultad sería... Eh, la ausencia de recursos la falta de recursos pero no necesariamente eh, eh, recursos económicos mm, muchos de estos relatos mm, dejan ver que la expectativa que se tiene eh, es de un espacio físico para, la tra para garantizar la conservación y la transmisión de los saberes de, de la población negra de el municipio de Zarzal y particularmente el de La Paila.